¿Te imaginas que todas las personas que visitaran tu web cumplieran tu acción objetivo? Hola, soy Carlota de ONIAD y te voy a explicar cómo hacer una campaña de retargeting web con nosotros. ¿Qué conseguirás? Muy sencillo, impactar a todas esas personas que han visitado tu página web pero no han cumplido la acción que tú querías. Comprar en tu tienda online, registrarse introducir un formulario de contacto o simplemente llamarte. ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¡Comenzamos! Lo primero es centrarnos en tres puntos clave. ¿Qué es el retargeting y por qué deberías utilizarlo? Aspectos a tener en cuenta para configurar tu campaña. Y tres, cómo crear una campaña para los visitantes de tu web en ONIAD paso a paso. Vamos a darle caña. El retargeting o remarketing es una técnica de marketing digital consiste en volver a impactar a las personas que ya han interactuado contigo, que han visitado tu página web, que han abierto uno de tus correos electrónicos o que han hecho clic en un enlace de tu empresa. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que has buscado en internet las zapatillas de la marca X? Las has encontrado, las has mirado en esa página web y luego has seguido navegando y pasaras por donde pasaras, en todas esas páginas web aparecían anuncios de esas zapatillas. ¿Casualidad? No amigos, campaña de retargeting. Sabiendo que el 95% de los usuarios visita tu página web y no cumple la acción objetivo, ¿qué podemos hacer? Una campaña de retargeting te servirá como recordatorio para estar siempre en el top of mind de tus clientes potenciales, transmitirás seguridad y además potenciarás tu imagen de marca. ¡Vamos a ello! Inicia sesión en ONIAD como decíamos y haz clic en crear campaña. Después selecciona visitantes de mi web, es decir, seguir con anuncios a tus usuarios para que vuelvan. Seleccionas y guardar y continuar. Establece un nombre de la campaña, por ejemplo, retargeting web, prueba. Y seguimos con la configuración general de la campaña. Al establecer la información básica de tu campaña, hay tres aspectos clave que tienes que considerar. La duración el presupuesto diario y el precio que estás dispuesto a pagar por tus anuncios. ¡Vamos de vuelta a unidad. Lo más recomendable cuando haces retargeting es dejar activas las campañas de forma permanente. ¿Por qué? Porque literalmente trabajarán para ti 24 horas al día para ayudarte a vender. Si quieres, puedes modificarlo. Seguimos. El presupuesto diario, la cantidad que quieres invertir en cada día de campaña. Y también puedes seleccionar el precio de los anuncios. Puedes hacerlo de forma automática o manual. Yo te recomiendo automática y te explico por qué. La compra de espacios publicitarios se hace a través de un sistema de pujas a tiempo real. En ONIAD hemos desarrollado un algoritmo que nos permite comprar el máximo número de anuncios para que tú puedas mostrarte y siempre respetando tu presupuesto diario. ¡Ey! Si prefieres ser tú el que configure los parámetros de la subasta, basta con que cambies la opción de automático a manual. También puedes hacer clic en opciones avanzadas y configurar la zona horaria en la que quieres que se muestren los anuncios de tu campaña, el limitador de frecuencia, que es el número de veces al día que una misma persona será impactada por tus anuncios, el horario de la campaña, que es la franja horaria en la que tendrá funcionamiento y por último los dispositivos en los que quieres anunciarte. Cuando tengas todo esto configurado, Haz clic en Guardar y Continuar y seguimos. En campañas de retargeting web es posible que al principio no consumas todo tu presupuesto diario. ¿Por qué? Porque todavía no has completado totalmente tu audiencia. Por eso es tan importante que pongas el píxel en tu página web cuanto antes. Para saber cómo configurar las audiencias, visita la guía que hemos preparado para ti. Es súper completa. Sigamos con nuestra campaña en ONIAD. Audiencias. Al seleccionar tu audiencia te recomiendo establecer todos los usuarios que es la que se crea automáticamente. Así lanzarás publicidad a todos los visitantes de tu página en la que has instalado el código de seguimiento previamente. Más adelante puedes orientar la campaña a audiencias más concretas. En acotar audiencia deja los 30 días que vienen por defecto. No es recomendable tocar esto hasta que la campaña no esté en marcha y trabajando a pleno rendimiento. Haz clic en guardar y continuar y vamos a por el siguiente paso. Ajustar la geolocalización. En retargeting, como sabes, es mejor trabajar con una geografía amplia. La propia audiencia ya selecciona a los usuarios a los que impactas, por lo que debes tener cuidado en no limitar demasiado con ajustes como este. Por defecto, tu campaña se mostrará en España, pero si quieres, puedes excluir algunas regiones, países, provincias, municipios o seleccionar para mostrarte solo en aquellas que tú elijas. Por ejemplo, yo escribo aquí Zaragoza. Y automáticamente puedo incluir esta zona o excluirla. Así que, súper sencillo seleccionar la zona geográfica en la que quieres trabajar. Haz clic en Guardar y Continuar y vamos a por los medios de la campaña. ¿Medios qué son? Son las páginas web donde se muestran tus anuncios. En Retargeting lo que yo te recomiendo es establecer todos los medios, porque así... Tendrás mucho más alcance, sin embargo, puedes quitar medios haciendo clic en el mismo y si luego los quieres reincorporar a tu lista, basta con que vuelvas a clicar sobre ellos. También puedes seleccionar páginas específicas, por ejemplo, Deporte, Incluir lista, y puedes incluir tantas como quieras, en función de lo que tú prefieras. Cuando ya lo tengas todo seleccionado, haz clic en Guardar y continuar y vamos a por el último paso. Banners y anuncios, es el mismo concepto, pero tienes que tener claro. Cuantos más formatos, mejor. Tendrás muchas más posibilidades de impactar a los usuarios en diferentes medios. Imprescindible, el formato 300x250 es el más común y el que por lo general más se muestra. ¿No tienes anuncios diseñados? No hay de qué preocuparse. Puedes usar Rapid Banner, nuestra herramienta gratuita, o contactar con nosotros para que nuestro departamento creativo los haga por ti. Son... Feten. Y por último, un truco extra. Incluye siempre una llamada a la acción. Un texto corto que te permitirá conseguir tus objetivos. Anuncios. Sube los anuncios para tu campaña. Son clave. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy sencillo. Selecciona todos los banners que quieres que se muestren y arrástralos sobre el cuadradito azul. Como ves, falta la URL. Es decir, la página a la que quieres que lleguen los usuarios que hagan clic en tus anuncios. Para ello, haz clic en Añadir URL a mis banners y pon la página de destino. Yo voy a poner oniad.com. Por defecto, esta URL aparecerá en todos los banners. Pero si lo prefieres, puedes quitar este tick de replicar en todos los banners y elegir a qué página quieres que vaya cada anuncio. Yo te recomiendo que lo dejes en todos el mismo y que hagas clic en guardar. Y ya está, todos los anuncios llevan a la página que he seleccionado. Y con esto ya estaría lista tu primera campaña de retargeting web. Haz clic en publicar y a darle caña. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo montar una campaña de retargeting web en Onia. Aumenta tu visibilidad, potencia tu negocio y capta clientes. Si tienes cualquier duda o pregunta, contacta con nosotros. Te ayudamos en todo lo que necesites. ¡Ah! Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!